Buenos días, aquí estamos preparados para una nueva sesión. Nos quedan esos 25-30 minutos por delante. Empezamos a movilizar nuestro cuerpo y hoy comenzaremos con una sesión de cardio. Antes suena el timbre Tintón. ¿Quién es? Y yo soy Santa. Y dice, ¡ah, qué bien! ¿Qué me traes? Dice, deudas. Digo, coño, pero no... ¿Era Santa Claus? Dice, no, soy Santander. <risa> ya abrimos, cerramos, echamos bien atrás, rotamos los hombros... Eso. rotamos brazos sobre la articulación glenoidea, aquí, eso es, aquí, bajamos un poquito más, bajamos a medio, abajo, atrás, vamos arriba, a medio, abajo, atrás, eso es, bajamos, eso sí, ahora abrimos cadera, estira, estira, ay, oh, qué rico, qué rico, Después, un poquito más Arriba la cadera Eso es Adelante, atrás Y arriba Abajo, atrás Eso es Y arriba Un poquito más Y última Abajo, arriba y, y empezamos con nuestra coordinación, arriba, al lado, arriba, al lado, arriba, al lado, eso es. Sí. Vamos. Ya está, y descansamos. Vamos, cogemos la cuerda y nos movemos cada tres segunditos. Y ahí, movimiento de brazo intenso. Te que te te todo el brazo, hombros. Eso bajamos ahí. Imagínate esas pesadas cuerdas, cómo las mueves. Vamos, venga un poquito más. Tres segundos, tres, dos uno wow, lo tienes soltamos y vamos abajo y arriba abajo arriba y sigue abrazo a la vida esa es. Y descansamos. Empezamos esquiando, agarramos bastones de arriba a abajo. Y ya calentando esas piernas. Eso es. Vamos ahí. Sigue. Sigue un poquito más. Vamos. Vamos. Bien. 3, 2, 1. Eso es. Fantástico. Push up. Abajo sentadilla, apretamos abdomen fuerte y abajo. Eso es. Vamos. Un poquito más. Apreta. Peso en los talones. Bien, fantástico. Pres militar, abajo y arriba. Estamos calentando bien esas piernas. Buena serie de piernas. Sigue. ¿sí? Ah. Sigue, sigue, sigue. Lo estás haciendo. Genial. Tres, dos, uno. Eso es. Nos vamos al suelo. Push up. Apoyamos rodillas o piernas estiradas, como tú puedes. Y bajamos y empujamos plancha. Arriba, venga. Abajo. Arriba. Sé que esto nos cuesta un poquito, pero cada día lo haces mejor y mejor. Cada día mejor y mejor. Vamos. Eso sigue un poquito más una más venga una más que tú puedes fantástico estamos aquí en el suelo seguimos mountain climbing Le llevamos las piernas y rodillas arriba venga sigue vamos venga ay cogiendo ritmo Apreta abdomen fuerte, 3, 2, 1, nos vamos arriba, fuerte, rápido, lance, apretamos abdomen, rodilla abajo y desde ahí con la misma pierna siempre, ahí, abajo, y abajo, y abajo, sí, trabaja con la misma pierna, si te cuesta un poquito, ya sabes, apoya la mano aquí en pantorrilla. Eso es, sí. Un poquito más. Vámonos. Vámonos. 3, 2, 1, fantástico. Cogemos nuestra comba y ahora sí, vamos activando. Tiki tiki tiki tiki tiki. Va, va, va. Sa, sa, sa, sa cosa, sa, Eso es, eso es. Eso es. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos, Un poquito más. Un poquito más. Sigue, sigue, sigue. Tres, dos, uno. Fantástico. Nos vamos con la pierna contraria de las. Vamos abajo, apretamos a tomen. Fuerte arriba. Bajamos. Venga. Uno, dos, tres. 4 5 6 7 8 9 10, que bien, una más, una más 11 y 12, la tenemos wow, wow palmada arriba, palmada rodilla levantamos rodilla y palmada por debajo arriba esa rodilla suerte ta ta Brazos arriba. Eso. Tres, dos, uno. El martillo de todo, del leñador. Cogemos arriba y bajamos fuerte con esa energía abajo. esa es. Sigue, sigue. Vamos ahí. Un poquito más. Cinco, cuatro, tres. El peso tiene que caer aquí. Tienes que sentirlo aquí en tus pantorrillas cuando bajas con ese mazo. Fantástico. Arriba brazos, codo rodilla. Gira bien el torso. Sube brazos y a la rodilla. Eso es. Muy bien ta-ta ta vamos va sigue 3 2 1 lo tenemos retomamos sentadilla tiramos va. sentadilla vamos girando esas es va. bajo bajo toco, giro, toco, wow. va, muy bueno, 3, 2, 1, fantástico, nos vamos al suelo, y aquí hacemos mountain climbing de nuevo, Hacia afuera, sacando la rodilla hacia afuera. Girando un poquito nuestro torso. Eso es. Vamos. Eso. Bueno, lo estás haciendo genial, sigue. Vamos, estamos terminando la primera ronda. Muy bien. 3, 2, 1. Bajamos, apoyamos codos. Y desde ahí, fuerte, fuerte. Levantamos arriba en plan y abro, cierro, abro, cierro. Fuerte el abdomen. Muevo mis pies. Si me cuesta mucho ya me quedo quieto y ya está muy bien, pero si puedo, voy abriendo, levanto, abro, cierro, sigue ahí. Un poquito más. Eso. Tres, dos, uno, abajo. Nos damos la vuelta rápidamente. Sit up, a espalda apoyadas, estiramos piernas, brazos y subimos arriba. Agarramos talones. Eso es. ¿Lo has hecho más veces? Ay, eso es. Seguro que ya sientes tus abdominales. Dice, uy, esto empieza a haber trabajito aquí, ¿eh? Tres, dos, uno. Fantástico. Lo estás haciendo genial. Vale. Nos damos la vuelta de nuevo. Nos ponemos en plan y sacamos cadera. Fuera, a un lado y a otro. Sigue. A un lado, a otro. A un lado, a otro. Izquierda y derecha. Eso es. Codos apoyados. Gira las caderas. Un poquito más. Vamos ahí. Sigue. Tres... 2 1 Muy bien Nos vamos arriba, levantamos Como una posición de perro boca abajo Salimos de plank Tocamos tobillo Nos vamos al plank, al medio Y tobillo abajo Salgo del plank, toco tobillo Abajo Sigo ahí, toco tobillo Muy bien Vamos, vamos que Estamos terminando la primera ronda Un poquito más 3, 2, 1, última. Eso es. Fantástico. Nos subimos, nos ponemos de pie. Y desde aquí abrimos las piernas un poquito. Y tratamos de bajar de lateral. Bajamos lateral. Si necesitamos, apoyas en brazo. Eso es. Vamos al lado. Eso es. Un poquito más. Vamos ahí. Eso. Muy bien. 3, 2, 1. Fantástico. Soltamos piernas, brazos, respira. Bebe un poquito de agua si necesitas. ¿Estamos listos? Bueno. ¿Preparadas? ¿Preparados? Comenzamos de nuevo. Primera, segunda ronda. Arriba y arriba no arriba, al lado arriba atrás atrás arriba, atrás y atrás lo tenemos, fantástico, como la cuerda ahora sí esa cuerda ahí a tope empezamos, a brazos brazos brazos brazos brazos un poco más sigue sigue sigue sigue pam pam pam pam pam pam pam un poquito más vamos vamos vamos vale. vale fantástico de nuevo bajamos tocamos y abrimos abajo fuerte arriba eso es que se abra bien tu espalda. Muy bien. Esa es. Sí. Tres. Dos. Uno. Y cero. Vale, fantástico. Ahora que tenemos las piernitas calientes, vamos con esa sentadilla. Fuerte abajo, peso en los talones. Y uno. Toma. Dos, sigo. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Lleva el peso atrás, al glúteo, para que cargue aquí las piernas bien. Nueve, diez, dos más, once, y once. Grande, mis chicas. Vamos arriba. Esquiamos, cogemos nuestros bastones y ahora sí, seguimos cargando tensión a esas piernas. Vamos, vamos. Un poquito más. Eso es. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Yes, hasta ahí. De nuevo, cargamos aquí nuestra barra. Cerramos escápula atrás, bajamos. Press militar arriba. Fuertes los brazos. Abajo, arriba. Abajo y arriba. Eso es. Vamos. Vamos. Sigue. Vamos. Venga, lo estás haciendo genial. Sí. 3, 2, 1, fantástico, nos vamos al suelo, pulsa planchas, recuerda, apretamos el abdomen fuerte y bajamos, ahí, si puedes, aguantas la bajada, apoya rodillas, te levantas, levanta rodillas, bajo, ahí, ganaremos fuerza, aguantando la bajada bien hasta tocar el pecho abajo, eso es. última, esa, muy bien, retomamos mountain climbing, posición de plank, desde ahí apretamos el abdomen y vamos arriba, arriba, venga, sigue, sigue, acabando esto nos levantamos y continuamos con Lance. sigue, sigue. Tres, dos, uno y arriba. Fantástico. Saltamos, lance. Empezamos con la izquierda, adelante, estás y arriba. Bajo y aprieto. Bajo, aprieto. Eso es. Sigue. Un poquito más. Eso es. Vamos ahí. Tres, dos, uno. Y subimos arriba, cogemos la comba y subimos las pulsaciones. Vamos ahí. Taca, taca, taca, taca. Y esos brazos. Sigue, sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. sigue. Un poquito más rápido. Vamos, vamos, vamos, vamos. Es la última ronda. Sigue, sigue. Esos brazos arriba. Esos brazos. Up. ¡Fantástico! Vamos con la pierna que nos queda. Pierna derecha para Lance. Apretamos abdomen fuerte y vamos arriba. Sigue. Conmigo. Va. Abajo. Eso es. Vamos ahí. Un poquito. Sigue. Up. ¡Fuerte! Toma, 3, 2, 1, ¡yes! ¡Qué bueno! Soltamos pierna, brazos arriba, bajo palmada, ab, palmada arriba, palmada abajo, esa rodilla. Sigue. Bueno, un poquito de ritmo, aceleramos en 10, en 9... 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bravísimo, muy bien, agarramos ese hacha, el mazo de Thor, arriba y bajamos muy fuerte, se siente aquí pesado, abajo, abajo, eso es, un poquito más, eso es. Energía. ¡Sas! ¡Sas! Toma. Toma, un poquito más. Tres, dos, uno. Y arriba, brazos, codo a rodilla. vamos, Sí. Gira, gira tu torso. Eso es vamos ahí Tres, dos, uno Y nos vamos con sentadilla Toco, toco, toco Tiro, toco Vale, y ahí Bajo, bajo Muy bien, sigue Eso es muy bien. Va. Toco. Paso, brazos al medio. Toco. Sigo. Tres, dos, uno. Fantástico. Soltamos piernas, brazos. Y nos vamos al suelo. Mountain climbing cruzadito. Sacamos rodilla por fuera. Ya sabes. Vamos. Fuera. Eso. Ja. Sí. Vamos. Trata de llevar la rodilla a esa rotación. esa. es. Vamos. Un poquito más. Tres, dos, uno. Nos vamos abajo, apoyamos los codos. Desde ahí, fuerte nuestro abdomen a tope. Abrimos pierna. Abro, abro, abro. Congestiona el abdomen a tope. Sigue, tú puedes. Vamos. Bajamos. Tres. Dos. Uno. Y hasta ahí, abajo. Perfecto, nos damos la vuelta. Sit up. Vamos arriba. Estiramos brazos atrás. Y nos levantamos fuerte. Brazos fuerte arriba, inercia, agarro talones, sigue, estiro brazos, estiro piernas y arriba, si te cuesta mucho las dejas flexionadas y las traes hacia ti, un poquito más hacia atrás, poco a poco ya podrás ir cogiendo más nivel, eso es, fantástico, nos damos la vuelta, nos damos la vuelta, apoyamos codos, y buscamos que la cadera vaya al exterior, lo más lejos posible. Rota, rota. Rota tu pelvis, tu cadera. Sigue. Tres. Dos. Uno. Fantástico. Nos vamos arriba, el perro boca abajo. Ponemos los pies, empujamos ahí y desde posición de plank salimos atrás, tocamos tobillo, vamos atrás, tocamos tobillo, plancha, toco, bajo, plancha, toco, bajo, plancha, toco, un poquito más, toco, sí va, un poquito más, un poquito más y lo tenemos y nos vamos arriba. Y última, con piernas laterales, abrimos un poquito más ancho que los hombros y bajamos lateral, eso es, ahí, al lado, apoya ah, pues si sí, te cuesta un poquito para controlar para tener control del movimiento, eso es, cinco cuatro tres dos uno fantástico oh, chicas muy bien, soltamos piernas, brazos soltamos vamos a llevar el pie, el pie hacia adelante unos 20-30 centímetros flexionamos sacamos el, el glúteo hacia atrás y tratamos de buscar la punta del pie para estirar la pierna también el glúteo. Eso es. Estiramos atrás. Inhala, exhala. De nuevo, inhala, grande. Siente cómo se expande tu abdomen. Cambiamos de pie. Vamos el otro pie atrás. Flexionamos pierna y dejamos. Si podemos, agarramos la punta de los pies. Si no nos apoyamos en rodilla, objetivo es tirar la pierna. Inhala. Siente cómo el aire llega a tu suelo pélvico, al fondo de tu abdomen. Eso es. Exhala. Vamos al medio, abrimos las piernas a la altura de los hombros, un poquito más, casi el doble. Giramos brazos, giramos el tobillo, la, el pie izquierdo apunta hacia justo el lateral y desde aquí bajamos deslizando por la pierna, tratando de llevar el brazo arriba, cadera está recta, alineada con las piernas. Inhalas, exhalas, miras mano arriba al cielo. Eso es. Inhala, exhala. Estiras la pierna, también tu brazo crece al cielo y sientes cómo estira el dorsal. Inhala, exhala. Y recuperamos al medio. Esperamos al medio, traemos el pie al medio, en esta ocasión giramos el otro, derecho hacia afuera al exterior, brazos en cruz y de nuevo bajamos. Bien alineados. Eso es. Sientes tensión en cadera, cadera abierta, bien alineada con las piernas, brazo arriba, inhala, exhala. Y ajusta la tensión. Inhala. Eso es. Exhala. Ah. Última respiración. Ah. Perfecto. Vamos arriba al medio. Vamos, cogemos brazos desde esta postura. Estiramos brazos adelante. Cruzamos los dedos. Sacamos brazos, adelante, estiro bien la escápula, bien brazos, bien, bien, bien, bien, bien, adelante, el abdomen neutro, rotamos caderas, pelvis hacia atrás, fuerte el abdomen y desde ahí empujamos, empujamos, empujamos, eso es, la misma posición, soltamos hombros neutros, relajados, cruzamos brazos atrás, tiramos hacia abajo, tiramos hacia abajo, rotamos los hombros hacia atrás y hacia abajo, desde ahí el abdomen sigue estando neutro. Y flexionamos. Vamos flexionando el torso desde la cadera. Elevamos brazos arriba. Atrás y arriba. Estirando pierna. Estirando el brazo. Sintiendo. Inhala, exhala. Eso es. Ajusta un poquito más. Eso inhala, exhala vamos arriba eso subimos mantenemos la postura rotamos los hombros rotamos adelante y atrás vamos a tratar estiramos brazo grande arriba y flexionamos sobre cadera y vamos adelante poco a poco caminamos con los brazos dejamos muerta la cadera la cabeza apoyamos una mano en el centro de las piernas y elevamos el codo el brazo, buscando girar el torso la espalda tensión en la pierna y nada, ajusta la tensión y busca con la mirada la yema de tus dedos eso es Inhala, exhala. Cambiamos. Donde tenemos una mano, ponemos la otra. Y sin mover, sin esfuerzo, vamos rotando arriba. Suave, serena, relajadamente. Eso es. Inhala, exhala. Una vez más. Exhala. Recuperamos al medio. Recogemos brazos, nos llevamos las manos a los codos, soldamos, dejamos muerta la cabeza. Sentimos el peso de la cabeza, la espalda, las piernas, tensión. Y nos desenrollamos arriba, suave, suave, suave. suave cuello, hombros y recuperamos buscamos la movilidad caderas, hombros, brazos bien y hasta aquí el entreno cardiovascular de hoy miércoles